de Pinalejo, Kimistán, Santa Bárbara se encuentra una riqueza invaluable. Se trata de la Casa de la Cultura Dr. Miguel Paz Barahona Veamos esta riqueza invaluable Dentro del Museo de la Casa de la Cultura tenemos algunas cosas que fueron pertenencia del Dr. Miguel Paz Barahona que, quien fue presidente desde 1925 hasta 1929 está su smoking de gala. Cabe mencionar que fue él el primer presidente en usar banda presidencial y pues, después de él los que presidieron siguieron usando banda presidencial también. Tenemos utensilios de barro, eh, algunos utensilios que denotan lo que es nuestra economía, lo, que, lo, la fuerte, lo fuerte económico de nosotros como, como aldea o vía en este caso. Bienvenidos a la Casa de la Cultura de Pinalejo, mi nombre es Adi Castro, soy el encargado del museo y estoy aquí para darles una pequeña probadita de lo que puede ser la visita en este lugar tan bonito que denota tanta cultura y tiene para los habitantes de Pinalejo y Quimistán en general o mejor dicho para todos los hondureños lo que es un poquito de identidad como catrachos que somos pajizos catrachos en este caso en este caso tenemos algunas pertenencias del doctor Miguel Paparahona. Tenemos el traje de gala de él, que fue el que usó cuando él fue presidente. Él fue presidente desde 1925 hasta 1929. También tenemos por aquí la cama, que es la que él usó. De hecho, esta casa es original en un 90-95% sus paredes, sus vigas, salvo el techo que ya estaba pues, destruido, se optó en el 2008 por restaurarla y poder traer así visitas para nuestro edificio, para nuestra comunidad. Tenemos artesanías de barro que fueron encontradas en, en, Trini, en Trujillo estas las encontró una persona que estaba en una excavación y pues decidió traerla para aquí. Les mencionaba anteriormente que tenemos utensilios que denotan nuestra cultura como tal. En este caso podemos también observar la primera silla de odontología que fue utilizada en el, aquí en, en el lugar. Fue usada por el esposo de Doña Blanca, viuda de Arreaza hace mucho tiempo. Fue la primera silla usada en Pinalejo de, de odontología. También tenemos eh, por este otro lado las fotografías de personas eh, que han sido personajes representativos para nuestra comunidad. Algunos que lastimosamente ya fallecieron y otros que asimismo eh, están vivos y aún están siendo Haciendo que Pinalejo salga a, a lucir a, a todo lo que es Honduras. Tenemos personalidades como la Mardoqueya, que es originaria de aquí, de Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara. Tenemos algunas fotografías de Don Luis Fernando Ramírez, eh, llamado La Coneja, con mucho aprecio. Es un muy, muy, pero muy buen gastroenterólogo que trabaja en el Hospital del Valle. Tenemos al, al profesor Marco Tulio, que fue vicealcalde de, del municipio. También tenemos otras personalidades que han sido eh, fundamentos para nuestra comunidad y nuestro municipio en general. Eh, eh, Sadie, ¿algunos nos han comentado de que personalidades de fútbol han salido de aquí de, de Finales? Justamente eso le iba a comentar, que tenemos a Francisco Javier Toledo que fue con quien fuimos al Mundial del 86. Él es nacido y crecido en Pinalejo también. En Entonces, de acá. sí, la verdad que sí, él es nativo de Pinalejo y al igual que él, que se destaca en el fútbol, tenemos personalidades eh, que han salido de Pinalejo y que son cantantes, que son artistas. Eh, una descendiente directa del doctor Miguel Paparabona vive en estados unidos y ella es artista ella pinta cuadros y cosas así ella es muy conocida en estados unidos también me llama la atención entonces el traje este nos comentaba usted que era el traje que utilizó el doctor miguel paparadona Sí. y también me llama la atención el dato que nos dijo que esta banda por primera vez la estaba utilizando el, sí, un presidente de la República. De la República de Honduras. Él fue el primer presidente. Los dos primos hermanos de él, que son Luis Bográn y Francisco Bográn, que crecieron en Pinalejo también, fueron presidentes, pero por un periodo más corto. El doctor Miguel Paparagona fue quien logró sostener su periodo completo de presidencia. No, no, sí. Okay. me llama la atención, porque imagínense, solo... Vamos a pensar, ¿verdad? Por primera vez, estamos, remontémonos al año en el que Miguel Pablo Aragona iba a utilizar. Esta casi, baja, ¿no? 100 casi 100 años atrás. 100 años, ¿verdad? Sí, sí, porque fue en 1925 donde empezó su periodo presidencial y estamos en el 2021, casi 100 años. Casi 100 años. Son 96. Interesante. Sí. Y por primera vez, por primera vez, utilizando la banda que ven ustedes aquí banda presidencial me imagino yo de que sin duda ha sido algo emblemático ¿verdad? quedó, sí. quedó prácticamente en historia y ya ahora todos los presidentes que han venido a lo largo de la historia han estado utilizando esta banda, entonces imagínense ¿verdad? la satisfacción de ser pajizo <ríe> exacto me imagino, ¿verdad? así que si tú eres de aquí de Pinalejo y estás en, en Estados Unidos y estás viendo esto, sin no duda te vas a sentir orgulloso de que esto está aquí Interesante, ¿sabes? Ahora, eh, nos estaba comentando también eh, sobre la silla, la primera. La primera silla de odontología en Pinalejo. ¿De odontología? Sí. ¿Verdad? Figurémonos, figurémonos que estamos allá. ¿Y cuándo? ¿Tiene algún dato de más o menos en qué periodo del tiempo se comenzó? No, esos son datos extraviados. Lo que sí sabemos es que según lo que cuentan los relatos de la gente en aquel entonces, eh, la odontología era más, más ortodoxa. Eh, usaban el, el doctor, en este caso, el que iba a hacer extracciones, ponía al paciente que se tomara un trago de, de guaro o de aguardiente para que se le durmiera la boca y después con tenazas extraía, con tenazas normales extraía los dientes que iba a sacar eso viste sí interesante sí. ahora imaginémonos bueno, vamos en aquellos entonces cuando la silla surgió y por primera vez se van a hacer eh, prácticas extracción. Ajá, extracciones prácticas bucales, va de la odontología y están aquí imagínense ustedes sentados aquí en esta silla y le van a hacer esa práctica odontológica de esa forma con guaro para que se duerma el paciente prácticamente y le van a hacer la extracción Interesante, ¿verdad? <risa> Tenemos por aquí también el, el cuadro que representa a las personas que, que son originariamente de Pinalejo. Eh, si ustedes notan, es un campesino con su jícama jalando agua, su machete en la cintura su caña. Normalmente, cuentan los relatos eh, de nuestro lugar, que el nombre de Pajizo viene a, a los encuentros deportivos. Normalmente... Entre Pinalejo y Kimistán siempre ha existido una rivalidad. Sí, entonces cuando habían partidos de fútbol entre Pinalejo y Kimistán, la población de Pinalejo iba a ver el partido a Kimistán y los, los de Kimistán, que le llaman garrobos, eh, gritaban, agarren ese pajero, agarren ese pajizo. Entonces automáticamente por ser altos y delgados. Entonces, esa es la contextura de un pajizo de corazón, de un pajizo 100%. Ah, eso prácticamente está como lo que dicen del catracho, ¿no? Sí. A las tropas de, de ejércitos, de soldados, así los declaraban, ¿verdad? Catracho. Exactamente. Satrush, pero también había un término así porque a su embarcación mmm, llegaba a tener esa identificación. Esa Entonces, Satrush era la, la, la, la es casi similar, ¿verdad? Es casi similar, solo que en este caso fue con encuentros deportivos. Exacto, y sí. una característica física. Pero, Sadi, eh, actualmente logramos encontrar personas así, en la actualidad. Sí, tenemos Exacto. ya las personas más longevas de, de lo que es Pinalejo. Eh, personas como el señor de la fotografía que teníamos por allá, que él es un señor que nació y creció aquí en Pinalejo también. Él era muy buen subador, según lo que cuentan los relatos de nuestra comunidad. Ajá. Sí, porque ahora prácticamente yo logro encontrar personas así, pero en vez de llevar su su jica, ¿sí? Higaman. Llevan su pederito, sí. <risa> O su hielerita coleman. Exacto. De no, verdad, no van a ver tan así, tan típico, ¿verdad? Exacto. Su, su en su indumentaria. Aquí en la cocina buena. tenemos... Eh, prácticamente lo que denota lo que es la cultura de pinalejo en sí podemos notar algunas piezas de barro algunas piedras para hacer mujeres como se le llama eh, las piedras para hacer mujeres eh, lo que fue reemplazado con el molino de la masa aquí en el pueblo para echar tortillas eh, cuando las mujeres andaban, eh, o las señoritas andaban en aquellos entonces con ganas de hacerse de marido Entonces los, eh, existe un relato, que al hombre lo llevaban a vender un trozo seco de madera con hacha sin filo Para probar que sí podía mantener a, a su esposa Y a la mujer la ponían a moler no sé cuántas, eh, qué cantidad de maíz cocido con una piedra como esta para ver si ella podía dar, darse el lugar como mujer de la casa también. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, <ríe> ya me imagino a, a la mujer moderna ahora tratando queriendo de, moler queriendo, en estas piedras. Eh, ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Sí, mm. tenemos, en este caso tenemos lo que son las cucharas, las cucharas de aquellos tiempos que eran con medidas. Esto que tenemos por aquí es un oasis. Este, este que está aquí. Sí, de hecho está en buen estado, funciona todavía, hace tres años nosotros lo probamos. ¿Cuál era la función? Lo mismo que lo hace y solo que es más puro. ¿En serio? Esta, Este envase de cemento y de piedra caliza se llena de agua y aquí abajo empieza a hacer la filtración por goteo. Tarda entre tres y cuatro horas en humedecerse la piedra y empezar a gotear el agua. Es un agua muy fresca. Ah, entonces sí. prácticamente el agua que sale de ahí, ya viene saliendo como por decirlo así purificada. Ya es agua purificada más que sí, claro, la, claro. el agua embotellada que nosotros tomamos normalmente. Sí, es Esa claro. es la función de este. O es sea, que prácticamente la, a lo la, largo la, la historia la tecnología siempre ha ido como... Evolucionando. A su ritmo, sí. correcto, ...según las necesidades que, la, que las personas han ido teniendo, ¿verdad? Tenemos algunos eh, más utensilios de barro, tenemos una tabla para... Hoy en día la usan para cuajada, para moler, eh, también grandes cantidades de más. Estas piezas aquí están aquí en la Casa de la Cultura porque son únicas, porque las utilizó una persona insignia en el lugar o por ser una pieza eh, que representa de forma general al, al lugar. En este caso, más que todo, es solo para representar lo que es nuestra economía y nuestro recurso hace unos tantos años atrás. Eh, sí. Piezas originales que podemos ver que fueron usadas por gente, quizás las planchas de, eh, de, de brasa, que son piezas que se usaron aquí en, el, en la aldea, en Pinalejo. Y si utilizaron personas... Digamos, personas las más longevas de la aquí, la de la aquí la del lugar, la de la repente, la de la repente la las la usaron. Esta casa de la cultura llegó a ser o fue la casa de, de, habitación. de habitación. Esta del casa la construyeron los papás del doctor Miguel Paparahona. Wow. Imagínense que en 1863, que él nació, la casa ya estaba. Ajá. 1863. Y estamos hablando que al 1900 son 37, al 2000 son 137. Más 51 años que llevamos, son 158, tiene cerca de 170 años aproximadamente la casa, wow. es de Bajareque, uh -huh. eh, su techo, sus vigas son originales, sus corredores, uh -huh. hay algunas cosas pues que se han cambiado porque ya no se encuentran de lo que tenía la casa. ¿Me Entonces, por ejemplo Sí, ha, ido, su, eh, ha, tenido, ha sufrido de ciertas modificaciones y mejoras, me Sí, imagino. podría ajá. ser de, de, sí. De, de que ha sufrido de mejoras ajá. por aquello de que ya no se encuentran. Por ejemplo, no, las bisagras no, no, no. que usan las puertas de esta casa sí. son bisagras de herrero. Ajá. Que ya hoy en día estas no las fabrican. Esta es una bisagra mm. para la puerta. wow ajá unos clavitos, si ustedes fijan los clavos son cuadrados uh -huh. eso prácticamente son este, o okay, que bisagras clavos hechos artesanalmente por un herrero y eso prácticamente era de lo que estaba hecho en la casa, ¿verdad? Es, es, por eso le decía que ha sufrido cambios que uh -huh. no se puede ah, porque ya no se encontró. Ya no sé, ya sí. Y se acudió y se fue cambiando siempre. Correcto, sí. Entonces, eh, ¿qué más? Pero me imagino que por ejemplo, este, me hablaba al principio del techo, ¿verdad? También ha sufrido de ciertas mejoras ah, o se sufrido... conserva. Se conserva en sí la estructura y todo lo demás, uh -huh. solo que se le incluyó la mejora de ese de ese tipo de protector que tiene debajo de la teja, entre la madera y la teja, uh -huh. para que si una teja se quiebra no caiga la gotera aquí, sino se repale por ella. Uh -huh. Es una manera de protección. Y, la, y la, la madera que tiene es la original. Es la original de la casa. Wow. Oh. Usted, la verdad. Ahora, por ejemplo, usted toca estas Es Son corazón de cote. Aquí no le entra un clavo así nomás. Tiene que perforar con taladro para poder meterlo porque se quiebra el clavo. Wow. Imagínense. Interesante. Con respecto a la administración del lugar que era lo que me consultaba, pues la Municipalidad de Quimistán eh, bajo las gestiones de doña Albertina Sandoval ha hecho mejoras dentro del local para que se logre ver más bonito y con esfuerzos también propios de lo que es el Consejo Local de Cultura. Eh, de ahí viene de repente parte de los fondos que sirven para darle mantenimiento. En temporada abierta, cuando hemos estado facilitando la entrada a las visitas, lo que hace el Consejo Local de Cultura es que tiene una alcancía donde las visitas eh, depositan voluntariamente lo que deseen. Para, eso sirve para, de repente, mantener limpio y otras cosas. Sí, Es interesante saberlo, ¿verdad? ¿no? Nosotros porque estamos haciendo el reportaje, pero si yo como un individuo quisiese venir a, a, a formar parte o vivir la experiencia de esta historia, quizás me pregunte, ¿verdad? Exacto. Si logro llegar ahí? ¿Cómo puedo entrar? ¿Será que tengo que contribuir? No, que pagar una entrada. Exacto. Entonces, quizás se puedan preguntar. A diferencia de otros lugares, aquí es voluntario. Eh, puede ser desde... 20 lempiras hasta un millón de pesos si quieren, no hay problema. Entonces, porque al final es para mantener la identidad de lo que es Pinalejo en sí. Algo muy importante es que cabe mencionar que en honor al cumpleaños del doctor Miguel Paz Barahona, nosotros hacemos el Pinalejo Fest. Eh, es una fiesta folclórica que hace mención al cumpleaños del doctor Miguel Paz Barahona. Este cumpleaños fue, él nació el 4 de septiembre de 1863. Entonces, eh, en acuerdo con el Consejo Local de Cultura, decidieron hacer una fiesta todos los años, para poder recaudar fondos y poderle dar realce a la comunidad como tal. Entonces, distinto a lo que mucha gente piensa, que algunos habían dicho, cambiaron la fecha del Día del Pajizo, que es allá por diciembre. Entonces, pero no, el Pinalejo Fest nosotros lo realizamos con danzas folclóricas, con los artistas nacionales, eh, venta de comidas típicas del lugar y se realiza normalmente en el mes de septiembre de cada año. Y pues obviamente por cuestiones de pandemia pues se ha suspendido la actividad. Pero después confiamos en Dios que después al terminarse esto pues logramos retomar nuevamente la actividad del Pinalejo Fest.